Todo hombre tiene tres anhelos profundos en su corazón. Una batalla que pelear. Una aventura que vivir. En. Una vez que arrestar. Todo hombre necesita responder dos preguntas. Tengo lo que se necesita y de qué estoy hecho. ¡No dije mal! ¡Quietos! La pregunta que me trajo a Ventura fue una pregunta que ni siquiera sabía que tenía. Eh, es más, ni siquiera sabía que tenía un llamado por trabajar con, con la realidad del hombre hasta que me invitaron a una experiencia de aventura. Y asistí y desde ese momento descubrí que el hombre tiene unas necesidades a las que nadie atiende, pero la sociedad suele hacernos obviar esas necesidades, pero pretende que vivamos con nuestras responsabilidades. Y uno vive por inercia en eso sin saber qué es la realidad subyacente de todo de todo hombre. Hasta que viví esta experiencia en, en Ventura y, y desde que lo viví y descubrí esas necesidades del hombre y cuánto el hombre puede hacer por el hombre, que no hubo vuelta atrás. ¡Vamos, vamos, vamos!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 En Ventura llevamos al hombre a través de una travesía, aquella que le implica riesgo, peligro, rescate y un punto de no retorno. En ese viaje, el hombre descubrirá el secreto del alma masculina y será el hombre que ha sido diseñado para ser, cumpliendo sus compromisos consigo mismo su familia y su entorno. Ventura aceleró propósito en mi vida y fue importante para poder en este momento tener una dirección hacia dónde caminar. Realmente son momentos y espacios que necesitamos cada uno en nuestros corazones. Experiencia vivencial. Así no haya un propósito o haya una pregunta donde yo pueda encontrar un objetivo, pienso que es una oportunidad que cualquier persona al vivir esta experiencia va a poder encontrarse con sí mismo y empezar a fortalecer una relación con Dios. Mi esposo también conoció Ventura con una experiencia llamada Bootcamp. Llegó transformado a la casa, <ríe> fui la más beneficiada. Transformó mi familia, transformó eh, haber compartido estas experiencias, cada uno independiente, ha transformado eh, las enseñanzas que hemos aprendido con Ventura, eh, una mejor armonía en el hogar, desempeñando cada uno su rol de una forma muy clara, muy definida y muy especial. Definitivamente Ventura es un estilo de vida, Ventura es una familia y la recomiendo ampliamente porque es la oportunidad de crecer, de aprender muchísimo, porque vas a tener la oportunidad de compartir, de poder impactar la vida de otros, de eso se trata, dejar un legado. En Ventura, entrenamos para la vida con la misión de rescatar el corazón del hombre para restaurar una familia y así transformar una sociedad. Anímate a vivir esta aventura, te estamos esperando. Y recuerda, quien vive una experiencia de aventura, nunca será igual.